La violencia contra las mujeres es, eh, por ejemplo, lo que pasa en mi país, Nicaragua, han abolido el aborto terapéutico, dejando a las mujeres que mueran por no tener acceso a la salud Y no se les respeta el derecho a decidir.